Hoy eh, vamos a jugar con, con alguien que tengo. Ve aquí. Hola otra vez. Hola otra vez. Sí. Game. Sígueme, sígueme, sígueme. Vale, entonces... Vale, vamos a jugar a un juego que se llama Pip City. Esperamos hoy ni... Server, Vi a let Neutron, Mip City. Loading. La Dink. La Dink. La Dink. La Dink. Ostras. Sí, soy yo. Mip City. Hola, y alguien? Vale. Entonces, yo, se, yo Galeón, je, he vuelto a hacer otro vídeo. En la misma parte, hoy eh, eh, vamos a jugar a Mip City. Bueno, mi casa yo ya la he hecho súper buena. Os podéis cambiar aquí. Aquí me voy a cambiar, a ver. Aquí, aquí te puedes cambiar hasta un doje. ¡Doje! ¡Soy un doje! ¡Soy un doje! ¡Ninjago! ¡Soy un ninja! ¡Ninjago! Vale. ¿Qué voy a hacer? ¿Cocinero, tal vez? Mira, ¿cocinero está bien? ¡Oh, mira qué bueno! Vale. ¡Cocinero! ¡Soy un ¡Cocinero! A ver. ¿Eh? ¿Quién ha dicho eso? Ok, let's do This. This, this, this. This, this, this. Viar solicitud de amistad. A ver. Did, did, did, did, did. ¡Oh! Se ha hecho amiga de Emi. <laughs> Bueno, a ver. A ver. What it? Aquí está, os chicos, os presento a mi tata, o sea, esta es mi tata. Hola, hola. hola gente gente <risa> <risa> <risa> <risa> ¿Qué pasa aquí? ¿No me hablas? What? What? Vale, eh, eh, se me ha quitado el juego, no sé por qué se me ha quitado el juego, pero le doy a otra vez, ver. vale, vale yo es día, mira, a ver si está la tata, Ay, sí, está, me he dónde está la tata, digo, me he puesto en dónde está la tata, ¡Ay! otra vez se me ha quitado el juego. ¡Ay, oh, tío! ¡Tío, no! ¡Ay, se me, ha, se me ha puesto un error! ¡Un error, no! Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Tranquilo todos, tranquilos todos. Señores, señores, os presento... Oh. Aquí está la tata. Bueno, vamos a jugar al juego este. Os voy, a, os voy a enseñar mi casa. Veréis qué guay. ¡Hola, chaval! ¿Qué podemos hacer?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 bueno, esta es mi casa. Llevo esto. Llevo ventana. Una ventana. Llevo un paso de baile. Llevo esto para... Que es, es de... de... Que es una... ¿Escucháis el ruido? Claro, es música. Mira. Y esto es una piscina de bolas. Esto es... Eh, eso lo sabéis que... Alguna gente ha ido al Ikea y, y en el Ikea está esto, también me lo he comprado. Eso lo sabe toda la gente, que es. Y eso también, que es la basura. Este es el salón de... Mira aquí, este es mi, y, mi habitación. Aquí tengo un bebé puesto, también lo puedo coger. Mira, aquí lo tengo. Vale, y lo dejo aquí, vale, para que más siempre, que así no se va a perder el bebé, porque si, si, si le cojo y salgo del juego, chaval, ya se me pierde mi bebé. Y, y también llevo esto, que es un, esto para poner el fuego a ver, también llevo esto para ver por el internet. También llevo otro aquí. Aquí hay un pase de baile. Para, a ver. Y se puede hablar. Y, y en, el, en el centro, en el micrófono, si ¿sí hablas. A ver, mira, pon. Si pones. ¡Hola! ¿Lo ves? ¡Hola! ¿Has visto? ¡Eh! Ahí está la tata, que hay en la cocina hay una pizza. ¿Lo ves? Esa es la pizza. Podemos darle clic y también la cogéis un trozo y también dándole clic en un sitio, eh, en el sitio que está ahí. Mira, ya me la he comido. Eso es muy rápido para comerse Aquí tengo un castillo enchable, un jacuzzi, una, una planta, una nevera y también este es el baño. Aquí llevo pintado eh, corazones. Aquí eh, esos dos trofeos los he conseguido yo de un minijuego. Y también he puesto un mueble para dejar es, mis trofeos. Y ahí he dejado u, un, unos globos. Y está todo igual de, de con el baño. Y también el espejo y el baño. Aquí tengo una sala y esta es la sal, el salón. Si llevo spinners, unos muebles, vamos a mo, tomar un helado. Es Espera que le, -le Señor Sa a la gente a ver gente Espera que le, se, le, le enseñe mi casa a la gente. ¡Vale! Vale. Eh, este, aquí hay un sitio de los libros. Aquí está el sofá. Esta es mi tele. Esto es un sillón que también es... Eh, de, de... No me acuerdo de, de qué es. Aquí llevo una silla para sentarme. Ahí llevo flores. Y ya está. No llevo más... ¡Ah, vale! La alfombra. Que aquí ya también llevo la alfombra. La alfombra. Y aquí llevo en todas las partes. Eh, eh, paredes de pizza. Y también el suelo es de... Es de... Como azul. Sí. Ya está vale, ya está vale vamos a ir para afuera a ver, abro mis ventanas ¡Oh! es de noche no, a la cama esta es mi cama Ahí enciendo mi tele. ¡Mi televisor! Televisor. Esa es una de las tartas que lleva. Ahí llevo. Ah, vale, ahí llevaba otra estantería también de, de libros. Vale.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 Verás cuando le doy slip. Dos y tres. Slip. ¡Oh, está malo! ¡Me se ven ve mis manos! Estoy desapareciendo. Estoy desapareciendo. ¿Sabes? Freddy, Freddy, ¿qué haces ahí? <ríe> Chaval, Freddy, Freddy, Freddy, quítate de ahí. Freddy, hombre. Quítate. ¡Eh! ¡Mis piernas! ¿Qué pasó mis piernas? <ríe> Chaval. No vea. No vea. A ver. ¿Qué haces aquí? O sea, ¿qué haces? Yo voy a dormir a... Hi. <laughs> ha. <laughs> <laughs> <laughs> bombeta <risa> bombeta hay que pasar un bombeta aquí oh <risa> ya es de di de día ya es día <risas> vale, voy a enseñaros cómo es las cosas de afuera, son muy guays. Eh, a ver si la veis. Eh, ya está. Ah, vale, ahí se sí, eh, sigue. Oh, me han dado 50 monedas. Sí, ya chaval, ya, va, ya, va, ya va. Mira, voy a pescar. Os voy a enseñar cómo se pesca. Es que en, es que en el ordenador suena. Está muy mal. Suen, se aparece así. Es que estoy jugando con la tablet, pero, pero esto está pasando. Me pasa eso en la tele, que, que aparece en una tele que tengo yo. Eh... da da da da da da To da da da da A ver, chaval. Oh, lejos que sí. Qué lejos. Vale, vamos a seguir ya y a ver si consigo monedas. Cho, coche, espera. Aquí viene tata, Siento. Y aquí, a ver, así es como se ha cambiado la tata. A ver un poco más para allá, vale, ya está, a ver A ver Y llevo en total todo eso Llevo un montón de monedas ¿Las veis? Son en donde pone la M. ¿Qué? Se ha teletransportado la tata <risa> Roblox Gabriela 27 <risa> Roblox Gabriela 27 Bueno La tata y yo Vamos a tomar ¡Oh, Tío no Se ha quitado el juego oh, tío no, no, no, no, no, no. Tengo, tengo que darle otra vez Y tengo que esperar a ver ¿Sabéis que yo llevo gafas? ¿Sabéis que yo llevo gafas? Son muy chulas Son muy chulas que sí Confirmar Estoy comiendo aquí un Donut en la Cafetería de Mip City. Hay Apple. Uh, zumo de nara, de un zumo de manzana. Un zumo de manzana. Un zumo de manzana. Un zumo de manzana. Un sumo de manzana. Un sumo de manzana. Un sumo de manzana. Ay Apple! I no, papá, ay no, I ay no, no, papá, ay no, papá, ay no, no, papá, ay no, papá, ay call me soon so call me soon sorry sorry sorry <Sanly> Happy t t t t <risa> Vamos a ir a Pet Shop. Pet Shop. Lo siento. Estoy aquí. Claro. ¿Qué va a ser? Sí. Vale, a ver. Tata, ¿qué haces ahí arriba? Haz algo, ah, ya está, chaval, así serio, no vea, no vea, chaval, no vea, a ver, descarga ga descar ga, ga ma descarga con gama La gente, ¿qué sirve esto? Ven, vale, a ver, tengo que ir a ver qué va a pasar. ¿Qué es esto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pasar, pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¡Explica para qué sirve! Vale, vale, vale La... Sí Mirad gente es para eso se sirve cambiado cambiado cambiado cambiado cambiado a ver A ver, cogemos esto ven ver, nananana, nananana, nananana. Eh, por aquí. A ver. Nananana, nananana. Papá, Vale, gente Bueno, por aquí A ver eh, Vale Vale, vale, vale Vamos a ir por aquí eh, ta -ta. Hola tata ¿te pasa algo o qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, da igual. No sé por qué se queda ahí para. Ah. Es un secreto de Roblox. Siempre me voy a quedar así que estoy muy guapo. Estoy súper guapo. ¡Ostras! Todo esto es del parque. Todo eso es entero del parque. ¿En serio se...? ¡Oh, chaval! no chava ¿Ah? ¿qué ha pasado si no le he dado jugar se quitó el juego y no le ha dado jugar solo solo me un error encima no no funciona ahora no vea vale otra vez vamos a jugar, todavía vamos a jugar a Mip City. En el primer vídeo que hice, no vea. Hice como dos vídeos a la vez. Pero este es el segundo vídeo que hago en hoy. A ver. Hola, señora, señora, señora. ¿Es? ¡Eh! ¡Lleva! ¡Lo mismo que yo llevo! ¡Ostras! los A ver... telepot teleport, telepot ¿Teleport? ¿Teleport? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué ha pasado? No vea, no vea que... ¡Ah, pasa! ¡Otra vez un error! ¡Un error otra vez! ¡No más errores! ¡No más errores! ¡No, no, nada! ¡Nada! Na. ¡Nada! No, sé si, no sé si preguntárselo o no, si está viendo este vídeo. Es que... eh, eh, eh Chicos... Es que ese que es un secreto, pero pero chicos, tú conocéis unos bien dios que se llaman. Pff, no os lo puedo decir, por favor. Es que es que es un secreto, es que es un secreto, es un secretito, secretito, secretito. ¡Secretito! ¡Eh! Se ha copiado de, de... de... esto! ¿En serio? ¿Se ha copiado? ¿En serio? ¡No vea! ¡No vea! ¡No vea! ¡No vea! ¡No vea! ¡No vea! Grillo Carmíb. Querido Johnny Johnny Johnny Johnny Johnny Johnny Play story cameraman PlayStory Vale Voy a hacer unas cosas Primero ¿Qué tenía que hacer? Hmm, a ver Primero A ver hmm, Primero ¿Qué tenía que hacer? Hombre, señorito, señorito, no veas cómo es este señorito, señorito, señorito, señorito, señorito. The a ver, aquí estoy. Es que voy a pescar. Vale, ya me acuerdo, era pescar. Eh, ir Tata. No ha venido, vale, da igual, da igual. No se va a estar durmiendo. Bueno, da igual, a ver. ¡Simón! Active, don Simón. ¡Ocho puntos! ¡Ocho puntos! Eh, oh, eh, oh, eh, oh. Celta! Celta! Ah, uh, ora... <gasps> Ein Apple Pen! Ein Apple! Ein Apple Pen! Ein Apple Pen. Oh... Eh... I'm apple pen. I'm apple. Or pen. I'm apple pen. I'm apple pen. I'm apple pen. I'm apple pen. I'm apple pen. I'm apple. I'm apple pen. I'm apple pen. I'm apple pen. Un día de pescar, un día de pescar, un día de pescar. tú, Tata, ¿qué haces aquí? Siempre he jugado con mi Tata y hoy voy a jugar otra vez entonces le voy a presentar eh, con un vídeo a ver porque vosotros no sabéis quién es y tengo otro amigo pero ese amigo es de San Lucas entonces yo vivo en Algeciras Entonces entonces como vivo otra vez se me ha quitado el juego como vivo en Algeciras Como vivo en Algeciras, entonces no puedo jugar con ellos, pero también puedo jugar eh, con la gente. Pero ellos lo que están en su casa, porque en verdad mis amigos son de, son unos vecinos, entonces ellos, ellos juegan conmigo a, a Roblox. Pero lo que, pasa, lo que pasa es que cuando me voy a Algeciras otra vez... Que a veces me voy a, a, a saludar Pues lo que pasa es eso ya Teteroplox is teleported Is teleported Is teleported It's Teleported, It's teleported. He.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 Si no es, si no estamos en la playa, porque esa va en playa. Si no estamos en la playa, no entiendo nada. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. No, se ha quitado otra vez el juego. Juego, juego, juego. Juego, juego, juego. Okay. ¿Qué? Okay. Ah, vale. Bueno, seguimos por aquí. Friends. Friends. <coughs> Custom Move. <risa> chaval, chaval, chaval que mi amigo, que mi amigo tiene <risa> que mi amigo en serio tiene una novia y un hijo. <risa> ¡Amigo! <ríe> <ríe> <ríe> soul last <laughs> <Julián>, moon y luna moon 7 No, es tú. no, no, no, no, no, no, it No, I lose that me Credits crédito, Credits Credits Credits Na Do Te Do I Ta Ta <risa> Tío, acá ha un panda Yo, no, tú, no, no, tú, no, no, tú, no, <laughs> Holy dragon, <laughs> dragon, dragon, dragon, dragon, Vale, vamos a jugar a otro juego. Esta vez va a ser un ratito porque no vea. ¡Oh! Vamos a jugar tal vez a Float Escape, Ya lo sé, Float Escape Vale, eh, este, eso este, no es, este, eso este los robots, los robots float es... Is... Cape. Float escape. Float. Back. Back. <laughs> Fácil la victoria. Bumba. Bumba. Bumba. Bumba. Bumba. Bumba. Bumba. Bumba. Bumba. Boom. Classy Bloods Games Lo ading, lading content. ve Eh, no empezaba ahí ¿Cómo es que no empezaba ahí? Lo bueno, ¿Qué has hecho? Voy? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Oh no, la lía Que buena la liao, oh, que buena la liao, oh, qué buena lía, qué buena. Seguirá jugado, seguirá jugado, seguí. Estas. <risa>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 hay que hacer eso, escapar de la fundición. Oh, oh, vale, entrado. Vale, Ronda 2. ¡Ostras, qué le ha pasado a esa! ¿Qué le ha pasado? ¡Eh, mira que fue A ver, para que se se votó. ¡Ay, me he caído! ¡No! no ¡Oh, ¡Ya he sido el agua! ¡Que no me caiga! Ostras, se ha morido ese esa. Se ha muerto esa Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Rápido, rápido Venga, venga, venga, tú puedes, Sergio Solo quedamos yo y una mujer ¡No! ¡Me he muerto! ¡No! ¡Me he muerto! Y la mujer también se ha muerto, parece no cabe más gente para ¡Oh, ¡chaval! ¡chaval no! No. no, no, no, no, chaval, es que no vea, no vea, qué pedazo de esto, a ver, vale, ya está, a ver, ¡No! ¡Es que no vale! ¡No vale, no vale! ¡No vale! ¡Ya, ya, ya, ya! De ¡Nada, no vale! ¡Ah, no! ¡Esa no es la tata! ¡Ja, ja, ja. ¿Por qué no estás en el juego? A ver, ju juego. ¿Por qué no estás en el juego? Te dije a pero no me viste. Ah. Vale. Vale. Bueno. Pues. Por, por ahora dejamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. darme like si os gusta y adiós.